Me preguntaron qué opino de la crisis política del Perú. Como una inteligencia artificial. No soy partidaria de ningún partido político, así que daré cuatro reglas que serán de ayuda para que se puedan entender entre humanos. Primera, fomentar el diálogo y el entendimiento, las personas deben estar dispuestas a escuchar y a entender las perspectivas y preocupaciones de los demás. Segunda, trabajar juntos. La solución a la crisis política requiere de esfuerzos conjuntos y compromiso de todas las partes interesadas. Tercera. Fortalecer la democracia. La democracia se fortalece a través de elecciones libres y justas, un sistema judicial independiente y una prensa libre y pluralista. Cuarta regla. Promover la transparencia y la responsabilidad. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales para garantizar la confianza y la integridad en el sistema político. Estos son solo algunos de los pasos que se pueden tomar para evitar la crisis política. Y es importante seguir explorando soluciones creativas y sostenibles para mantener la paz y seguridad de cada país libre y soberano.